A general. Así que, bueno, damos la bienvenida y agradecimiento también a doña Laura Vergara Román, que es la presidenta de la coordinadora estatal con Bici, coordinadora en defensa de la… Bici, que bueno viene a darnos su visión también ante la estrategia de sostenibilidad en la, en la movilidad que se está dando y la futura ley que eh, esperamos ver. Así que tiene usted la palabra para darnos su punto de Eh, bueno, gracias, presidente. Eh, agradecer, en primer lugar, la invitación para dar nuestro punto de vista y, y poner sobre la mesa nuestras propuestas, tanto para la estrategia estatal de la bicicleta, para la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, y para la ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, a partir de ahora ley de movilidad. Eh, desde… Con bici tenemos también unos cuantos cambios legislativos eh, a los que hemos, estamos en proceso de, de alegación que también pondré en común. Eh, desde tres principios. Uno es la intensificación de la ambición climática. Les invito, si no la han leído todavía, a leer la declaración de la Unión Europea al respecto. La igualdad de oportunidades entre el transporte en bicicleta y el resto de medios de transporte. Y eh, abrir canales formales de participación del tejido social, del, del transporte y todos eh, los órganos y administraciones eh, con competencias para, bueno, para poner en común ¿no? nuestras necesidades. Desde CONBICI consideramos la bicicleta como una aliada en la crisis sanitaria como parte de la solución ante la crisis medioambiental y con un gran potencial en la crisis eh, sistémica o socioeconómica en la que vivimos. Y a veces sentimos que SELE o SENOS pone en trabas, tanto a su uso como eh, al medio de transporte en sí. Pero nuestra preocupación va más allí… Eh, aspira a una mejora sustancial de la calidad de vida urbana y de la movilidad saludable, más allá de la sostenible, eh, en la que los colectivos vulnerabilizados en el espacio público eh, sean tenidos en cuenta. Entendemos la movilidad como un sistema que responde a las diferentes necesidades y garantiza eh, la salud y la accesibilidad con elementos transversales, puesto que eh, tanto la bici como la movilidad está vinculada a políticas públicas, a hábitos, al espacio público, a normativas, pero también a la cultura ¿no? y, en definitiva, a la vida. Y también entendemos el sistema de la movilidad como un sistema interdependiente, la OMS lo define como el proceso mediante el cual los objetivos, estrategias, actividades y recursos de cada sector tienen en cuenta su aplicación e impacto en los objetivos, estrategias, actividades y recursos de otros sectores. Y en este sentido, dos, eh, dos ejemplos, uno en negativo de cómo afecta el reparto o la interdependencia de los recursos del sistema de transportes es el anuncio de MOVES 3 eh, anunciamos un gran eh, documento estratégico, como España puede, en el que la bicicleta aparece nombrada una vez, en el que la estrategia actual de la bicicleta no es nombrada cuando se está trabajando con el Ministerio de Transportes para aprobarla este mismo año, ¿no? y ese es un, un ejemplo negativo de la interdependencia, y uno positivo puede ser eh, la capacidad de la bicicleta para aumentar la capacidad del, del espacio público o para eh, llevar a cabo medidas de urbanismo táctico que son mucho más flexibles y que hacen el espacio eh, público un espacio eh, más justo, más equitativo y eh, más eficiente. Además, todos los estudios de coste-beneficio que se aplican a las infraestructuras ciclopeatonales dan como resultado datos positivos para la salud, con metodologías como la que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Y, sin embargo, planes como MOVES 3 tiene en cuenta datos económicos de generación de empleo y de aportación al, al, al PIB o al producto Interior Bruto, pero no tiene en cuenta las externalidades del transporte. Y es que estamos jugando a cambiar coches por coches eléctricos. Y en ese juego el espacio público está en riesgo, la seguridad vial está en riesgo y eh, todas esas externalidades del transporte que iré eh, aludiendo a lo largo de mi comparecencia. Eh, hay que abrir o reforzar eh, frentes para que la bicicleta pueda hacer esta contribución y lo haga de forma significativa e importante a la movilidad eh, saludable. Eh, las, bueno, comentaré también que, cuáles son nuestras expectativas para la Comisión de, de Transporte para que se pueda eh, convertir en una gran impulsora de los cambios transformadores que, que necesitamos. Voy a presentar mi, mi entidad con bici, es la coordinadora en defensa de la bicicleta y surge de un primer encuentro cicloturista en el año 1985, se constituye formalmente en el 92 todos esos años son los que llevamos eh, ofreciendo, usando y proponiendo activamente eh, propuestas en torno a la bicicleta y eh, también pertenecemos a la Federación Europea de Ciclistas, que es la organización de referencia a nivel tanto europeo como internacional, de la que les invito eh, a leer cualquiera de sus documentos como el informe Benefit of Cycling. Nuestra estructura fundamentalmente es voluntaria y viene a apoyar, a representar y a defender ante las entidades públicas, pero también privadas, los derechos y los intereses, no solo de las personas que ya utilizan la bicicleta, sino de todas aquellas que potencialmente la incorporarán en el futuro, con el fin de lograr implementar ...medidas, normativas, infraestructuras y todo aquello que fomente una cultura ciclista diversa. Ese sistema de transporte que planteaba al principio es complejo porque ha aumentado cada vez más la movilidad pero también ha hecho al sistema frágil, ¿no? nos ha empujado el modelo económico de producción, de consumo y hemos dado la espalda a, a la naturaleza y hemos dado la espalda a las personas que están cubriendo su derecho a, a moverse. Hemos sobrepasado la biocapacidad del planeta eh, y el, necesitamos… Ya no, ya no valen los cambios progresivos, necesitamos un cambio disruptivo y los documentos que hemos venido a, a comentar hoy esperamos que propongan y que sean capaces de llevar a cabo esos cambios disruptivos. El transporte motorizado ha contribuido a ese impulso y a ese crecimiento económico con una falsa sensación de libertad de desplazamientos sin precedentes. Lo ha hecho con unos costes ambientales enormes, sociales, como las incapacidades por siniestralidad vial, enfermedades por contaminación, sedentarismo, sobrepeso, pérdida de la autonomía de las personas vulnerables, la pérdida del uso social del espacio público, pero además unos impactos económicos como los asociados a la congestión de las ciudades, a la dependencia del petróleo… Eh, bueno, todos esos impactos son insostenibles y, eh, y el transporte se ha convertido en un fin en sí mismo y no en un medio para eh, ejercer ese derecho a la movilidad. Es un, tra un transporte tóxico, sin duda… Y, y eh, desde nuestro punto de vista traemos la bicicleta como una oportunidad de mejorar esa economía y de crear empleos. Uno de los informes eh, más actualizados habla de que eh, la movilidad sostenible, que tiene más que ver con el transporte público y con la movilidad activa que con el coche eléctrico, eh, habla de 450.000 empleos en 2020. ...o eh, 78.180 empleos solo en el sector de la bicicleta. Eh, si caemos en la, solución, en la eh, idea de que el vehículo eléctrico va a solucionar las emisiones de, de gases de efecto, de efecto invernadero... ...no estamos viendo que se están derivando hacia la producción de la energía o eh, que el proceso desde su fabricación hasta su reciclado eh, siguen emitiendo. Eh, bueno, y en este punto nos encontramos que la bicicleta sigue sin una inversión clara eh, que haga posible ese cambio en la forma de, de movernos. Eh, nos encontramos con unas administraciones públicas que han entendido el discurso, incluso me atrevería a decir que, que, lo han, que lo han acogido y lo están queriendo comunicar, pero sin duda no lo han incorporado a las acciones, o al menos no todavía. Y eh, si la inversión no llega, los cambios tampoco lo harán. Aquí se han aprobado 7.000 euros por coche eléctrico sin más condiciones. En Francia se están dando 2.500 euros por cada bicicleta eléctrica a cambio de la entrega de tu antiguo coche. En Portugal, en Italia, en Rumanía, las ayudas a la compra de la bicicleta y la bicicleta eléctrica eh, se han expandido por toda Europa y aquí no llegan. La movilidad no se agota en un transporte limpio, supone un llegar eficiente, ¿no? más el ponente anterior ha hablado mucho de eficiencia. Pues nosotras esperamos de la ley de movilidad que garantice el desplazamiento, pero también la estancia de las personas en el espacio público, sin riesgo para su salud y la del planeta. A través de la descarbonización, sí, pero también de un sistema vial seguro y, sobre todo, reduciendo el tráfico, todo el tráfico. El que todas las personas en equidad puedan acceder a sus destinos buscados, a los bienes, a los servicios de un territorio, sin depender eh, del automóvil privado y, en parte, fomentado por un urbanismo disperso. Frente a eso, un modelo de ciudad compacta y multifuncional. Las propuestas eh, que se están haciendo en, en varias ciudades, como París, como la ciudad de los 15 minutos. El, el nivel local y la ciudad requieren una especial atención, sin duda. Es donde más personas vivimos, por lo tanto, es donde se dan los mayores desplazamientos. También donde las, con, las consecuencias de la contaminación son mayores. Y eh, esa planificación urbana es, tiene que cambiar y la ley de movilidad tiene que dar los medios y las directrices para que se haga de una forma homogénea. No estoy, no estoy proponiendo que el Estado se meta en las competencias, sino que proponga y legisle para que los ayuntamientos sean capaces de ir en una misma dirección de hacer esos entornos habitables, de accesibles universales, de la expansión de las zonas de bajas emisiones o de prioridad peatonal, de un transporte público de calidad, de una eh, ciclabilidad que disponga de, de unas infraestructuras ciclistas básicas como los eh, aparcamientos y peatonales también de calidad. Eh, y para eso no basta con acciones de promoción, mejora, impulso. Son urgentes. Necesitamos objetivos muy concretos e integrales que abarquen todas las políticas que nos afectan de forma transversal y a las que podemos aportar de forma transversal. En principios de gobernanza multinivel y procesos participativos de calidad con agencias que estén especializadas y equipos técnicos especializados en, en nuestros problemas y en nuestras vivencias, en nuestras propuestas. ¿Qué problemas vendría a solucionar desde nuestro punto de vista la Ley de Movilidad Sostenible? Eh, la primera es la garantía de ese derecho a la movilidad. Somos sujetos diversos eh, y, como sujetos diversos, necesitamos eh, opciones diversas. Necesitamos eh, medidas de discriminación positiva que no acaben siendo o estando diseñadas para hombres, adultos, en activo, capaces, económica y funcionalmente y que además tienen acceso a un coche. Eh, garantizar la conectividad es clave y eh, cada uno de los medios nos encontramos con unos obstáculos distintos. Tenemos que aprender a identificar esos obstáculos, pero también a resolverlos. Eh, una movilidad libre de impactos, lo decía antes. Ninguna persona debería ver peligrar su salud por estar o desplazarse en el espacio público. La ley debería eh, resolver esos impactos de los que eh, hablaba antes. Necesitamos un intenso calmado de tráfico, en parte llegará el 11 de mayo con el Real Decreto de Medidas Urbanas propuesto por, por la DGT, pero que no sea generalizado a toda la ciudad ¿no? o que se va a quedar en, eh, en cascos o en el centro de, de las ciudades. Mientras que toda la ciudad y toda la ciudadanía, sobre todo, tenemos derecho a esa pacificación y a esa movilidad libre de impactos. Y una movilidad también orientada a los logros, ¿no? A lograr esa rápida transformación de los desplazamientos y del sistema eh, urbano. Ciudades como París ya lo han hecho. Establecer unos objetivos cuantificables y evaluables. Por muy buenos que sean los objetivos, si durante el periodo de aplicación de la ley no somos capaces de evaluarlos, ajustarlos y mejorarlos… Eh, no nos sirve, Nos sirven para un periodo de tiempo que, eh, que no cubre el periodo de renovación de esa ley o de eh, generar una ley de, de planta nueva. ¿no? Eh, para dar continuidad a las políticas deberán ser evaluables. Eh, nos encontramos con eh, medidas que han mostrado eficacia. La fiscalidad sobre el automóvil, las tasas de pago por uso de carreteras y accesos urbanos, la prohibición de aparcamiento gratuito en espacios públicos, eh, la reducción de velocidad… Eh, esos dos conceptos de la proximidad en la ciudad de los quince minutos y de una ciudad amable y accesible con el concepto de la ciudad 880, ¿no? es decir, será habitable, si es habitable por personas de ocho y 80 años, el resto podremos con ella. Eh, cabría diferenciar muy bien entre los desplazamientos locales e interurbanos regionales o internacionales pero no dejen la bicicleta fuera de eh, ninguno de esos niveles la bicicleta tiene una gran capacidad en la movilidad interurbana que quizá todavía no somos capaces de, de visibilizar pero que eh, sin duda llegará eh, para hablar de la ley, eh, ayer mismo publicó la, la Dirección General de Tráfico un análisis muy interesante de la Ley sobre Orientación de la Movilidad de Francia, que, que tiene un objetivo principal muy claro, que es mejorar la movilidad cotidiana de toda la ciudadanía y avanzar hacia un modelo de transporte, movilidad más sostenible y bajo en carbono. Eh, incluye un, un cambio, unos cambios terminológicos y además eh, revisa otros códigos y normas a los que están afectando la, la movilidad. Y entonces, ese compendio de, de normativas o ordenanzas que deben ser modificadas están condicionadas o subrayan la importancia de la movilidad activa a pie y en bicicleta y de la intermodalidad, para generar una movilidad inclusiva y eh, tener en cuenta a los, co a los colectivos vulnerabilizados. Y, además, esa ley contiene unos programas de inversión y unos mecanismos de financiación con partidas económicas garantizadas, que nos darían eh, la seguridad de que nuestras necesidades van a estar cubiertas y lo van a hacer de una forma sostenida. Los ayuntamientos que han invertido en infraestructura ciclista ahora mismo no saben si en los próximos años podrán acabar sus redes de infraestructuras o no. Y esas dudas no se pueden permitir. Eh, además, la ley francesa eh, incluye eh, o, o busca la cooperación y la coordinación entre todas las instituciones, también entre organizaciones del tejido social y eh, busca eh, consensos o repartir las atribuciones para eh, garantizar esos desplazamientos cotidianos de la ciudadanía. Cómo se repartan las competencias no nos importa tanto como que ese sistema de competencias garantice que en todo el territorio y de forma continua, sin lagunas, eh, nuestras necesidades eh, son atendidas y nuestros problemas son resueltos. Eh, no voy a dar una fórmula, pero sí eh, debe ser ese eh, sistema de competencias el que garantice nuestra seguridad, tanto física como jurídica. Y no se utilice ese sistema de competencias como excusa. Cuando me dirijo a una Administración pública, lo último que quiero son excusas. Si no tiene competencias, busque quién tiene esas competencias o desarrolle esas competencias, porque el problema sigue ahí. Y el problema está poniendo eh, en eh, claro riesgo tanto nuestra integridad física como nuestra eh, integridad jurídica. Vale, eh, estoy acabando. Eh, la estrategia estatal de la bicicleta es el documento programático que, hemos estado, bueno, que trabajamos con la Dirección General de Tráfico y que ahora mismo lidera el Ministerio de Transportes. Hay un equipo técnico que está trabajando en ella. El compromiso es aprobarla antes de que acabe el año, pero como comentaba al principio, no ha sido incorporada al plan España Puede, lo cual echamos mucho de menos. Y eh, esperamos que sea el documento que desarrolle todas las acciones necesarias para que la bicicleta se implemente a nivel eh, estatal. Y, eh, por último, la, la bicicleta en la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada. Eh, como decía al principio, debe ser disruptiva, plantear un intenso plan de reconversión del sector. Eh, y, y, desde luego, eh, regular esos sistemas públicos de calidad intermodales, accesibles, eh, integrar las acciones de esa estrategia estatal de la bicicleta y eh, la incorporación de la ciclologística al reparto de, de mercancías. Y hay eh, un último comentario, que es que esa eh, estrategia podría ser pionera en Europa incorporando las infraestructuras ciclistas a la estrategia transeuropea de, de transporte, a la, la TENTI. El Parlamento Europeo ya dio el visto bueno a, a que se estudie la incorporación de la red Eurovelo a esa red transeuropea de, de transporte y eh, podría ser. Una, una gran novedad. Respecto a las modificaciones legislativas, y ahora de verdad acabo, eh, están en curso el Reglamento General de Circulación y la Ley de Tráfico ambos claramente eh, vinculados y eh, para las cuales hemos presentado alegaciones a todos sus, sus grupos y será tramitada en la Comisión de, de Interior. Eso lo hemos hecho a través del Grupo Interparlamentario por la Bicicleta, al que les invito a, a participar. Eh, hay un representante de cada uno de sus grupos. Eh, al final, si, si quieren o si les interesa, me puedo, me puedo tomar nota o, o pueden hacer referencia durante su, su intervención. Sin duda, a la Comisión de Transportes les queda mucho trabajo y somos eh, corresponsables de lo que pasa hoy en las calles y en las acciones públicas, pero también somos responsables eh, del futuro de esas, eh, de esas leyes. Hoy he hecho aquí mis propuestas de una ley de movilidad sostenible de la cual todavía no hemos visto un borrador. ¿no? Y, y entonces Toda esta percepción podrá, podrá cambiar, pero que sepan que en todo ese trabajo cuentan con eh, nuestras aportaciones. Y les animo a preguntar al Gobierno por los asuntos tratados en esta ponencia o con ese carácter transformador y con la falta de eh, la bicicleta en el Plan España Puede. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Laura Vergara. Y ahora vamos a pasar a la… Preguntas que le van a hacer para ser contestadas después todas juntas, de forma breve sí, porque seguramente serán, serán bastantes. Así que vamos a comenzar por el grupo parlamentario mixto, el señor don Isidro Martínez Blanca, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente. ¿Sí le rogaría, señor Martínez Blanca, si le rogaría, como le dije antes, por favor, que nos ciñamos en esta ocasión al tiempo que teníamos establecido. ¿Vale? Yo, 20 segundos antes, le haré alguna señal. Ya saben que no les quiero cortar nunca y para que intentemos cumplir. Gracias. Intentaré ser respetuoso con su indicación, señor presidente. Muchas gracias, señora Vergara Román, coordinadora general de Convici, tanto por sus explicaciones como por la documentación que nos ha proporcionado y por sus comentarios. He visto que son ustedes una organización muy activa que mantiene múltiples reuniones con instituciones públicas para impulsar el uso de la bicicleta y, sobre todo, que los usuarios lo hagan en las mejores condiciones de seguridad. Como usted ha señalado, los ineludibles cambios de hábitos en nuestras ciudades pues han puesto de manifiesto que la bicicleta va a necesitar con mayor fuerza de espacios, viales y corredores en los que poder desplazarse con seguridad le pido que nos amplíe eh, su criterio en relación con la estrategia estatal de bicicleta y particularmente los recursos eh, presupuestarios para desarrollarla, porque comparativamente he leído que España está muy, muy por detrás de otros países europeos homólogos al nuestro para cometer el conjunto de inversiones. El Gobierno, a través del ministro Ábalos, asumió hace algo menos de un año el compromiso de liderar y coordinar y coordinar la implantación de esta estrategia estatal, y le pediría a usted, señora Vergara Román, que nos haga, eh, si es posible, un balance de este periodo de liderazgo ministerial, probablemente muy condicionado. A las, eh, por las limitaciones derivadas de la pandemia. Y, señor presidente, no le voy a plantear más preguntas a la compareciente, pero me va a permitir unos segundos para tener un recuerdo al gran papel desarrollado por las Cortes Generales en defensa de la bicicleta y de la seguridad de los ciclistas. Porque durante quince años, desde el año, hasta el año 2006, medio centenar de diputados y senadores celebran, celebraban cada verano ...una especie de vuelta ciclista parlamentaria con la que reclamaban eh, no solamente el uso de la bici... ...sino especialmente la necesidad de disponer de vías, carreteras y corredores seguros para el ciclista. Y debo decir que aquella experiencia de biciparlamentarismo multicolor pues permitió acometer mejoras reglamentarias y, muy especialmente, llamar la atención sobre la vulnerabilidad del ciclista a las carreteras, que también en la reciente legislatura fue objeto de atención aquí en la Cámara. Nada más, señor presidente, con el recuerdo a aquellos esforzados de la ruta, pues, eh, quedo, quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Esa época pre-COVID, supongo, ¿no? Época pre-COVID. Gracias. Eh, pasamos ahora al Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor don Juan, Juan Ignacio López Blas. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Vergara. Y, bueno, decir que a más de un compañero se le ha puesto los pelos de punta cuando ha mencionado que posiblemente tuviéramos que hacer una carrera ciclista los diputados. En todo caso, yo voy muy breve, simplemente, eh, puesto que ha aludido a… A un elemento que es la modificación de normativas en materia de tráfico. Los entornos urbanos son siempre muy complejos para la bicicleta, para el ciclista y parece que en este país ha habido siempre, creo que en general, una tradición de que se aprendía a montar en bicicleta para poder incumplir luego normas de tráfico en los entornos urbanos. Ha habido poca observancia. Siendo un absoluto partidario del uso de la bicicleta en el entorno urbano, pero siendo también los entornos cada vez más complejos, querría preguntarle por su consideración si, dado que, por ejemplo, en el tema de los vehículos de movilidad personal, sí ha habido una regulación específica, incluso con ciertos certificados, aunque sean de carácter técnico, pero si, por ejemplo, para el usuario de la bicicleta y por su propia protección, dado que también se ha hablado de la necesidad de protegerle de situaciones de impacto, si sería apropiado regular algún tipo de habilitación, aunque fuera muy eh, eh, leve o lo suficiente para poder moverse en esos entornos cada vez más complejos eh, de carácter urbano, si considera que eso sería necesario de ser incorporado en esas modificaciones legales a las que se ha hecho referencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor don Ferrán de la Censi. Tiene usted la palabra. Sí, muchísimas, eh, muchísimas gracias. En todo caso, no solo gracias por la, por la comparecencia, sino por la documentación que nos ha hecho eh, llegar, que vamos a, a, a estudiar y vamos a intentar aprovechar para a, todo el trámite eh, parlamentario eh, que hoy eh, bueno que, que se iniciará. Y en todo caso alguna alguna pregunta o reflexión, no, pregunta, eh, desde, desde un ámbito de una cierta eh, experiencia eh, en, la gestión, en la gestión municipal. Yo, he sido, yo fui alcalde de mi ciudad, una ciudad de 40.000 habitantes, de, eh, de Tartosa, donde no había ni, ni 100 metros de carril bici, donde impulsamos más de 12 kilómetros eh, urbanos de, de, carril, de carril bici y vimos con, con cierta frustración, no le engaño, pues que no siempre este esfuerzo era correspondido eh, por una parte de la, de, la, de la ciudadanía, o lo era de forma muy minoritaria, aún teniendo en cuenta todas las limitaciones de cuando haces actuaciones, que no puedes hacer actuaciones de un solo golpe para ir eh, conectando toda la, toda la ciudad. Y más allá de las, de las medidas desincentivadoras para otro tipo de transporte, a mí siempre me ha obsesionado el buscar eh, los estímulos en positivo eh, en relación a, a, a, a cada una eh, de, eh, de las cuestiones que te ocupan cada momento. Entonces, me, me gustaría que, que nos diera su opinión y su, no, no digo su receta, pero sobre las líneas de trabajo para concienciar en positivo y fomentar en positivo la utilización de la bicicleta como un transporte eh, también interurbano, y, y, pero esencialmente eh, urbano, eh, y, y cuáles cree que deberían ser eh, las líneas de trabajo en este, en este ámbito, en el ámbito más de incentivos en positivo en relación a la utilización de la bicicleta, no tanto en incentivos negativos a eh, modos alternativos eh, de eh, desplazamiento. Muchísimas gracias. Gracias eh, por el grupo de Unidas Podemos en Común Podem, Galicia en Común, la señora doña Martina Velarde Gómez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por la comparecencia, señora Vergara Román. Es verdad que el proceso de transición ecológica es un proceso muy complejo y muy transversal, en el que, efectivamente, pues, el transporte es uno de los sectores y de los ejes, en los ejes clave. Las emisiones de transporte motorizado pues, suponen el más del 25% de los gases de efecto invernadero y son las que suben más, más rápidamente. Y Además, que es lo que también más nos preocupa, que son la causa de la mayor parte de la contaminación urbana que genera las graves enfermedades, problemas de salud. Y la Unión Europea eh, cuantifica, además, en 379.000 eh, muertes al año, según la Agencia Europea del, del Medio Ambiente, a causa de la contaminación atmosférica. Eh, por cierto, que muchas de, de nuestras ciudades pues, superan los límites eh, europeo de contaminación por óxido de nitrógeno. Entonces, compartimos con usted, señora eh, Vergara, con la compareciente, que el proceso de transición ecológica en el transporte no es simplemente cambiar pues, un coche de combustión por uno, por uno eléctrico. Eh, eso no es posible. Hace falta también una revisión mucho más profunda, bajo nuestro punto de vista, eh, de nuestro modelo de movilidad, donde efectivamente juega un papel fundamental la bici. Estamos de acuerdo también en que urge una descarbonización del, del modelo de transporte, siendo también una herramienta clave eh, de un sistema de transporte público accesible, diverso y limpio. Y, efectivamente, el papel de la bicicleta es que es especialmente relevante en el medio urbano, donde puede jugar un rol mucho más importante, además. En, en, que, que en, en distancias medias, pero que es fundamental que se habiliten los medios para hacerlo posible. De hecho, nuestro compromiso de nuestro grupo eh, siempre ha sido firme. De hecho, hoy mismo eh, bueno, pues se ha aprobado por unanimidad en, en, en el Ayuntamiento de Córdoba, de, de donde soy, pues la, nuestra moción sobre la bicicleta como medio de transporte saludable en, en nuestra ciudad, justamente hoy, por eso lo, lo recalco. Eh, y ese es nuestro compromiso y bueno, Hemos visto también que durante el momento de mayor confinamiento eh, con la COVID, vimos que eran eh, ciudades con aire, con aire limpio, sin tráfico y las enormes posibilidades y potencial que tenía, que tenía la bicicleta. Desgraciadamente, esto ha sido solo eh, un espejismo, porque tan pronto como fue posible, pues, los coches volvieron a hacerse dueños de la ciudad y la contaminación se hizo nuevamente dueña del aire. Tal vez, eh, y voy terminando, eh, quedó al menos eh, la idea de que una ciudad más limpia es posible, ¿no? Y, y lo dice con bici, de hecho, una ciudad amable, habitable, saludable, segura y sostenible. Es decir, el diseño de la ciudad, de las ciudades… Eh, también debe ser un elemento clave para este cambio. Y estamos por ello de acuerdo con que se deben contemplar esos objetivos cuantificables, concretos, que nos permitan valorar si las medidas eh, que se van tomando efectivamente tienen como, como consecuencia ese cambio hacia modelos de transporte más sostenibles. En definitiva y termino, compartimos tanto los principios que, que mueven las propuestas de la compareciente como las propuestas concretas y trabajaremos desde nuestro grupo para que sean contempladas en la futura normativa. Gracias. Muchas gracias. Por el grupo parlamentario Vox, el señor don Rubén Darío de Vega Arias tiene la palabra. Buenas tardes, presidente, señorías, señora Laura Vergara, muchas gracias eh, sus, por su comparecencia. Sin duda, hemos aprendido y hemos cogido grandes conocimientos a través de sus intervenciones aquí en el Parlamento. Y, y bueno… Eh, ...en todas en su lucha por la utilización de las bicis. Eh, eh, per, permítame que le haga una solicitud eh, con el objeto de que intente convencer al presidente del Gobierno para que cada vez que venga al Congreso, en lugar de utilizar cuatro coches, eh, ocupe el, ocupando el patio del Congreso, que venga en bicicleta como lo hace el ministro holandés. Sería un gran ejemplo para los ciudadanos españoles. Eh, ya todos los españoles sabemos que cuando este Gobierno solicita un esfuerzo se refiere a, a los demás, no a ellos. Eh, señora Laura, estará con nosotros que hay que establecer prioridades de cualquier, en cualquier gestión. Y lo que nos preocupa desde este grupo parlamentario es la necesidad que existe ahora mismo de empleo para los españoles. Eh, en este ámbito, en esta Comisión de Transportes, pues he, he podido comprobar que, por un lado, tenemos que la demanda de bicicletas ha aumentado sustancialmente, como usted afirmó también anteriormente, y así podemos ver titulares como en Confidencial dice «colapso en el mundo de las bicis, la, la explosión de la demanda deja las tiendas sin stocks". Eh, o en el economista que dice, eh, titula, eh, la demanda de bicicletas aumenta un 260% a nivel mundial. Por otro lado, las fábricas de bicicletas construidas enteramente en España se pueden contar con los dedos de una mano. Lo dice Carlos Núñez, secretario general de AMBE, que es la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Y eso que éramos a nivel mundial punteros en su fabricación, todos nos acordamos de BH, Orbea, etcétera. Ahora se fabrican en Taiwán o en China, aunque algunas marcas españolas apuestan porque al menos el montaje se realice en España. Sin embargo, la adquisición de sus piezas se realiza en esos países taiwán, China principalmente, señorías. Este es otro tren generador de, de puestos de trabajo que vamos a perder, gracias al globalismo. Miren ustedes, en este tipo de industria es fundamental la logística del transporte, no solo para el suministro de bicicleta de la pieza completa, sino también para sus repuestos. Y Me permito recordar a sus señorías que el reciente accidente marítimo del canal del Suez puso en descubierto la dependencia en los suministros de la lejana China. Cuenta con una gran debilidad en la programación de los suministros y puede resultar más caro porque el canal Suez depende de Egipto, quien controla el canal de Suez. Por eso en Vox defendemos nuestros productos. Queda evidente que adquirir su... eh... sí voy acabando, presidente. Queda evidente que adquirir suministros para una fábrica cerca de dicha fábrica puede resultar más rentable que comprarlos en esos países lejanos. Muchas gracias. Gracias por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora doña Paloma Gázquez Collado. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la compareciente. Quería, en primer lugar, poner en valor desde nuestro grupo parlamentario este medio de transporte, por supuesto, utilizado por una gran parte de la población, pero tanto para ocio, como nos proponía mi compañero, eh, señor Oblanca, como para desplazamientos ordinarios. Y estamos de acuerdo en su promoción, solo faltaría. Sin embargo, como siempre, su utilización no tiene por qué ser una imposición. Lógicamente, cada cual debe poder elegir el medio de transporte que desee. Y no llegar casi a la prohibición de uno en favor de la imposición de otro. Y creo que en eso estaremos de acuerdo. Porque hay zonas de España que por orografía, climatología, no tiene protagonismo la bicicleta que tienen otras. Y hablando de bicicletas normales, no de las motorizadas que ahora mismo se están imponiendo y cuyo uso debería estar regulado quizá de otra manera. Eh, por eso entendemos que todos los medios de transporte deben ser compatibles. Y que hay que legislar para todos, para peatones, para conductores motorizados de cualquier tipo, para ciclistas y para usuarios de la nueva movilidad. Y estamos hablando de la nueva ley de movilidad, que todavía no está, no está sobre la mesa, pero usted nos ha pasado unos documentos, ya conocía por otra parte, sobre la, ley de, sobre la ley de tráfico, que se debatirá, lógicamente, en otra comisión, en la Seguridad Vial. Pero bueno, ya que la tenemos aquí, voy a aprovechar para preguntarle. Solo, como tengo muy poco tiempo, como muy bien ha recordado el presidente, voy solo a tres artículos. Por ejemplo, el 12... Yo no sé exactamente en qué se basan ustedes en el 12, porque así ya voté pronto y que conste que, que sin analizarlo, que yo eh, sepa, se cargan la orden 8.1 y C, la 8.2 y la 8.3, tres instrucciones de carreteras, eh, porque es incompatible lo que están proponiendo aquí en sus enmiendas con eso, y calculo que varios aspectos del PG3 y del PG4. Calculo. Luego, también me interesaba mucho desde el artículo 47, es un tema que que a mí se me escapa, como el casco no es obligatorio o consideran que no debe serlo. Si para una, bici, para, un, para una motocicleta lo es, ¿por qué no lo es? Para todos los usuarios en cualquier tipo de vía. Usuarios jóvenes, pequeños, medianos, mayores, en todas las edades y, por supuesto, en vías urbanas e interurbanas. Y tenemos más artículos, bueno, insisto que como no tenemos, no tenemos mucho tiempo, el artículo 82, ese sí nos preocupa porque... La presunción de inocencia creo que, bueno, yo particularmente, desde luego, eh, confío en el Estado de Derecho y presupongo que nadie se, se debe suponer que es culpable de ningún accidente hasta que se demuestre lo contrario, lógicamente. Entonces, no entiendo por qué se presupone ya la culpabilidad de un determinado usuario de un determinado vehículo. Eh, me consta… Acabo ya, presidente. Me consta que hay muchos conductores, porque nos han hecho llegar sus, sus reclamaciones o sus inquietudes, que ya llevan cámaras en vías que están muy saturadas de ciclistas, llevan cámaras para evitar el problema de la culpabilidad. Entonces, entiendo que a lo mejor la solución sería que todos lleváramos cámaras, motocicletas, peatones… <ríe> es decir, no sé cuál sería la solución, pero desde luego suponer la culpabilidad de un, de un, determinado, de un determinado tipo de usuario me parece eso cargarse la presunción de inocencia. Muchas gracias. Gracias por el Grupo Parlamentario Socialista. El señor don Manuel Arriba Maroto tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Vergara. Siempre es un placer escucharle y aprender de usted. Bienvenida de nuevo al Congreso de los Diputados. Coincido en muchas de las cuestiones que usted nos ha expuesto hoy. En España, por desgracia, hemos entendido principalmente la bicicleta como un elemento de recreo más que como un medio de transporte efectivo y como sociedad debemos hacer el esfuerzo de pasar a entender la bicicleta como un método de transporte. Eh, la climatología, la orografía de nuestro país no puede ser una excusa. Tenemos el ejemplo de los Países Bajos o de Escandinavia y, por lo tanto, el frío, la humedad y las cuestas no pueden ser una excusa. No podemos negar que España es un país de ciclistas. Muchos de nosotros nos hemos encantado a este deporte eh, siguiendo eventos como la Vuelta Ciclista a España. Yo vengo de una tierra en la que hemos tenido a los mejores, a Carlos Astre, al Chava Jiménez, a Ángel Arroyo, a Julio Jiménez, pero también vengo de una tierra en la que hay muchos aficionados como Ricardo, como Samuel, como Pedro, como Carlos, que todos los fines de semana nos ponemos nuestro mayot y salimos a recorrer las carreteras abulenses, disfrutamos de la Sierra de Gredos, del Valle del Tietar o de las llanuras de la Moraña. Y yo creo que, pese a esa gran afición que todos tenemos, no hemos conseguido eh, convertir la bicicleta en un método de locomoción. Algo que yo creo que es fundamental y que es un compromiso del Gobierno de España y del presidente del Gobierno, y que se trata de una cuestión que afecta al transporte, al transporte a la seguridad y, sobre todo, al cambio climático. La verdad que lo esperaba y el señor seguro Segura nos ha dado otra clase magistral. El otro día nos dijeron que no tenía prácticamente importancia que subiesen unos grados la temperatura y que esto del cambio climático no va con ellos. Eso sí, pueden venir aquí a decir que el presidente ocupa el patio y estas lecciones, como la de comunismo que nos han dado con las tarifas de los autobuses hace unos minutos. Pero la verdad es que la bicicleta es un medio de transporte sostenible, ecológico y que es clave para la consecución de la movilidad en cero eh, emisiones. Pero... También tenemos que entender que la bicicleta es un, tiene que ser un medio de transporte seguro. Y yo como ciclista, eh, en el artículo 118, y lo decía la, la señoría del Partido Popular, los ciclistas sabemos que el casco es un elemento esencial, que en cualquier caída nos puede eh, ahorrar el 80% de las lesiones en el cerebro, en el cráneo. Por lo tanto, me gustaría que si nos puede avanzar un poco en, en este tema... Eh, igual que creemos que un nos llamaría a todos la atención ver un motociclista sin el casco por Madrid o circular sin el cinturón de seguridad, porque hay tanta controversia con la obligatoriedad del uso del casco? Muchas gracias, señora Vergara, y encantado de volver a escucharle próximamente. Muchas, muchas gracias. Discúlpenme que no tenía apagado el sonido. Eh, señora Vergara, han sido muchas las cuestiones. Eh, bueno, tenemos previsto 55 y 10 minutos tenemos para poder atenderlas. Muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por los comentarios y, y por las preguntas. Respecto a las propuestas co eh, concretas sobre la estrategia de la bicicleta. Bueno, primero, esa estrategia, ¿no? Tener metas relacionadas con la bicicleta a largo plazo ya es eh, dar un paso de, de gigante. Dentro de la misma se espera que se desarrolle una red nacional de vías de largo recorrido que podrían eh, dimensionar dos objetivos. Uno es el de la movilidad, claramente, pero otro es el del cicloturismo, un sector eh, al alza y, y con, con gran capacidad. Eh, ese, ese desarrollo del cicloturismo y, y de esa promoción internacional de nuestro territorio como un territorio eh, para el cicloturismo es, es esencial y luego hay otra propuesta eh, que tiene cierto peso que está más vinculada con otra de las preguntas eh, y es que eh, nosotros lo que estamos proponiendo es un sistema estatal de formación en ciclismo urbano o sea, que, Estamos convencidas de que, si en las escuelas tomamos la experiencia de circular de hacerlo de forma independiente, eso tiene una gran fortaleza tanto para asentar la bicicleta como un medio de transporte como para garantizar esas habilidades y esos conocimientos. Ningún caso lo vinculamos con nada parecido a un carnet o una licencia, sino que es un sistema que permite crear una formación para formadores que sean los que permeabilicen ese tipo de formaciones. En concreto, la metodología se llama Una Bici Más. Esta eh, se ha hecho en colaboración con la Dirección General de Tráfico y la Coordinadora de Entidades eh, Formadoras en Ciclismo Urbano, un proceso que está suficientemente maduro e integrado en la estrategia estatal de la bicicleta. Eh, los órganos de gobernanza, tanto de las Administraciones públicas como de sus equipos eh, técnicos. Si todas las Administraciones tienen co alguna competencia vinculada al transporte, deberán también tener equipos especializados en movilidad activa. Eh, esas reformas legislativas, de las que hablaré después, y esos cambios físicos de restribución del espacio público. Eh, con esas redes de, de infraestructura es clave no solo para generalizar el uso de la bicicleta sino también para hacerlo de una forma diversa desde la infancia hasta las personas mayores eh, respecto a las inversiones que también eh, se ha preguntado ahora mismo el compromiso es, son 5 millones de euros que están incluidos en los presupuestos generales del Estado, del Ministerio de, de Transportes, que me consta que hay un compromiso firme para ejecutarlos a lo largo del año y que constituyen el eh, arranque o la puesta en marcha de esa estrategia central de la bicicleta. Eh, la, la Federación Europea de Ciclismo habla de que eh, sería conveniente Dedicar, al menos en los primeros años, un 10% del presupuesto total de transporte en, en la bicicleta. Eh, y luego hay otro elemento, que es la profesionalización del sector. Hay algunas cualificaciones clásicas que ya están reconocidas y de las que podemos desarrollar formación profesional o cualificaciones, pero además hay otras emergentes, como esa formación en ciclismo urbano, que deben ser reconocidas como cualificación, que han sido presentadas al catálogo eh, europeo y que además estamos trabajando con el Instituto de Cualificaciones para su reconocimiento y posterior desarrollo de formación para el empleo. Eh, todo lo que tenga que ver con concienciar, con crear publicaciones, herramientas que sirvan a las administraciones públicas y a los equipos técnicos para unificar ese, ese desarrollo. Luego, algo que tiene mucho que ver con el elemento de la evaluación de, de la política pública ciclista. Una es que la bicicleta eh, y sus datos se incorporen a los, a los observatorios y a, todas las, eh, bueno, y a todos los procesos de análisis de la movilidad. Y otra es eh, que, que, que, esas, que esas evaluaciones se den, porque… Eh, lo que no tenemos aquí tampoco y que en Francia ha supuesto una palanca muy importante es un informe del impacto económico, ambiental y social que puede tener la bicicleta en España. Entonces, la elaboración de ese informe eh, sería muy positiva, tanto para justificar como para evaluar esas políticas públicas. Eh, respecto al, al medio centenar de, de parlamentarios, la verdad es que es una iniciativa que no conocía y que les invito a que reactivemos y volvamos a tomar las calles en, en bicicleta. Eh, respecto a, a, bueno, a, a todo lo que tiene que ver con incumplir, eh, las normas, la señalización... Y el uso que hacemos de, del espacio público no ha tenido en cuenta ni nuestra eh, capacidad eh, visual en bicicleta, ni nuestra eh, velocidad, ni un montón de elementos que permiten que otras eh, legislaciones permitan el, la doble el doble sentido ciclista en espacios pacificados y en espacios eh, de, de tráfico motorizado eh, reducido entonces en esos espacios pod podemos tener un doble sentido en otros espacios se pueden eh, colocar semáforos ámbar en ciclos rojos eh, para otros vehículos si todas esas adaptaciones no llegan eh, no se sorprendan de, del resto eh, respecto a la gestión municipal yo entiendo que para los ayuntamientos es un esfuerzo eh, enorme también porque hasta ahora no ha habido ningún apoyo estatal entonces si los ayuntamientos se ven reforzados por y eh, las no solo las personas individuales utilizan ¿no? o hacen uso de esas intervenciones municipales, sino que se generan eh, colectivos ciclistas que analizan, eh, interpelan y colaboran con las administraciones públicas para generar cambios eh, bueno más significativos no quizá habría que haber analizado en ese tipo de infraestructuras eh, si las incorporaciones y las salidas son seguras si, bueno si generan eh, mucho más vuelta o si son más directas ¿no? entonces bueno todo eso habría que analizarlo eh, respecto al confinamiento esperamos que no fuera un, un espejismo pero sí que es verdad que eh, la abogacía del Estado tuvo que hacer una aclaración y es que eh, la voluntad del legislador era que los desplazamientos fueran individuales y en bicicleta siempre lo eran. Pero, sin embargo, nos encontramos con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos dijeron que si teníamos un coche en casa mejor utilizáramos el coche que la bicicleta, cuando la contaminación era un acelerador de la eh, de la revisión del del virus entonces siempre siempre que eh se da un derecho a todos los transportes es necesaria una aclaración de la bicicleta y sin embargo cuando lo que se quiere aplicar es una restricción no hace falta aclaración en todos los transportes estamos incluidas pongo como ejemplo el real decreto de medidas urbanas eh, en base al cual las eh, algunos ayuntamientos están adaptando sus ordenanzas y están eh, estableciendo grandes zonas peatonales, por las que se prohíbe tajantemente la circulación de bicicletas, mientras están circulando eh, camiones de carga y descarga, coches a garajes y un largo etcétera de vehículos que nada tienen que ver con la intencionalidad, ni del legislador de la DGT, que que me lo aseguró ayer eh, Pérez Navarro en persona, ni la voluntad del ayuntamiento. Pero, sin embargo, en la orden queda muy clara que no podemos circular y se nos ha incluido en todos los transportes. Incluyanos también para el todo lo positivo. Eh, y ahí invito especialmente al grupo de UNEAS Podemos a participar en el grupo interparlamentario por la bicicleta, eh, ya que no ha sido constante en el espacio. Eh, respecto al presidente pues mire sí me gusta la invitación y desde aquí invito a, a pedro sánchez a utilizar la bicicleta para dirigirse a cualquiera de sus eh, destinos y, y igualmente a todos los eh, parlamentarios y a todo el equipo de gobierno eh, Respecto a, a la distribución y a, y a la producción en España, desde luego los usuarios estamos absolutamente eh, dispuestos a potenciar eso y hemos sido los grandes eh, afectados en esa cadena de pérdida de valor ¿no? de esos elementos que no nos llegaban y que nos han hecho esperar para, bueno, para mantener nuestras bicicletas o para eh, adquirir una nueva, ¿no? además sin el apoyo del Gobierno. Eh, no venimos aquí a, a imponer la bicicleta, pero ahora mismo la única libertad coartada es la de ir en bicicleta. Entonces, eh, si un sistema que no nos ha tenido en cuenta, que eh, constantemente pone en cuestión si podemos ir, si no podemos ir o si podemos hacerlo con seguridad… Eh, permítanme que yo aquí defienda esos intereses y no otros. Eh, respecto a la ley de tráfico, no me voy a centrar tanto en los artículos. Eh, me va a disculpar, le responderemos por escrito esas, esas aclaraciones eh, sobre esos dos artículos en concreto. Me voy a eh, centrar en el uso del casco, puesto que ha habido otra eh, referencia. Me parece que es un tema eh, importante aclarar. El casco no es obligatorio en ningún país europeo. La efectividad en esos, en esos casos que, que mencionaban es en velocidades por debajo de los 20 kilómetros por hora y siempre que no haya otro implicado en el, en el accidente. Entonces, eh, hay una eh, unanimidad en el sector, incluso en la Asociación de Marcas de Bicicletas, que son los mismos productores de los cascos, eh, somos los últimos interesados en… Eh, obligar al casco. Entonces, lo que estamos proponiendo es la no obligatoriedad en ningún caso del casco. ¿Y por qué? Porque jurídicamente es una medida desproporcionada que no nos protege y, por lo tanto, y además eh, nos puede poner en dudas en, en la concurrencia de, de culpas o incluso reducir la, la indemnización en caso de, de accidente. Eh, es una protección insuficiente, eh, su, su obligatoriedad eh, puede ser un efecto disuasorio y absolutamente disuasor de los sistemas de, de bicicleta pública y, por lo tanto, vamos, no contemplamos en ninguno de los escenarios que se establezca como obligatorio. Y Sí, y yo creo que… Ah, bueno, y respecto al ciclismo en carretera o al, o al uso deportivo de la bicicleta, igual que, que pedimos adaptaciones para, para la ciudad, también pedimos una adaptación de las, carre, de las carreteras, menciones como la limpieza de arcenes, la ampliación de arcenes, etcétera. Señora Vergara. Señora Vergara, muchísimas gracias por las explicación y por la visión desde su colectivo y desde su ámbito eh, como experta también que nos ha podido dar y que seguramente nos será útil para el trabajo legislativo de esta misma comisión y agradeciéndole de nuevo su tiempo y su interés en darnos esa aportación y esperándola pues seguramente para otra ocasión poder, poder desde Tenés la ponencia. Muchísimas gracias. gracias. Un minuto y damos. Eh...